El comentario de hoy con Bolívar Balcácer en EcoNews Hola a todos, esta es una emisión especial de este podcast que va a versar sobre lo que acontece en la ciudad de Nueva York y que tiene que ver con los problemas que en estos días afectan a todo el conglomerado de la gente que vive en la Gran Babel de Hierro Vamos a analizar la noticia de acuerdo al contexto, como vayan saliendo en los diferentes medios y cómo nosotros vamos visualizando el problema. Hoy quiero hablar sobre las elecciones en diferentes vertientes, pero hoy vamos a abordar a los vicegobernadores que serán escogidos y que hasta ahora, hasta esta fecha, han dado la cara. Brian Benjamin ha dimitido quien más se presenta a vicegobernador en Nueva York después del charco en el que metió Brian Benjamin a la gobernadora Hussle. El vicegobernador de Nueva York, Brian Benjamin se entregó a las autoridades federales en abril, cuando los fiscales dieron a conocer su acusación relacionada con una trama de contribuciones a la campaña que fue expuesta por primera vez por la ciudad. Horas después, el político renunció a su cargo aunque Benjamín dimitió, su nombre permaneció en la papeleta de votación debido a las normas electorales del Estado de Nueva York. ¿Por qué? El Partido Demócrata del Estado lo designó como su candidato para la carrera que aceptó a mediados de febrero. El plazo para rechazar la nominación venció el 25 de febrero y solo había un puñado de formas de retirarlo de la papeleta electoral. Esto lo dijo John Cuklin, director de Información Pública de la Junta Electoral del Estado de Nueva York. Entre ellas están la muerte, la declinación o la descalificación, dijo en ese momento el señor John Cuklin de la Junta Electoral del Estado. La declinación o el rechazo de la nominación solo podría ocurrir en el caso de que Benjamín, si se presentara a un cargo diferente, dijo en ese momento Cuklin. Benjamin, que anteriormente representaba a Harlem en el Senado del Estado, podría ser descalificado para presentarse a las elecciones si abandonara el Estado y estableciera su residencia en otro lugar. No es solo una cuestión de dejar el Estado, es mudarse fuera del Estado. En lo que ha dicho Sarah Steiner, abogada especializada en elecciones en Nueva York, si no vives en el Estado, no puedes presentarte. En él, para hacer frente al problema, los legisladores estatales aprobaron a principios de mayo una ley especial que permite retirar de las papeletas de voto a las personas que han sido detenidas o acusadas de un delito. Con la retirada de Benjamín, la gobernadora Katy Hochul nombró a un vicegobernador, sustituto y a su compañero de fórmula el representante Antonio Delgado, miembro de la Cámara de Representantes del Valle de Hudson, que lo han querido presentar como un latino cuando no es latino. Una manera de confundir y de engañar al votante hispano del Estado de Nueva York. Con la renuncia de Benjamín, lo que había sido en gran medida una carrera predecible para vicegobernador, se convirtió en un nuevo caos dentro de los tantos caos que hoy sacuden al Estado de Nueva York. Y es que la ley del Estado permite a los candidatos a vicegobernador presentarse y ganar independientemente de los candidatos a gobernador en las primarias. Eso significa que los candidatos que se presentan por separado en las primarias pueden acabar emparejados después de las generales. Sucedió en 1982, cuando Mario Cuomo, que se convirtió en gobernador, acabó formando pareja con Alfred del Bello, que se presentó a vicegobernador con el candidato a gobernador, Edward Koch, alcalde de la ciudad de Nueva York, en aquel momento. ¿Quién y quién podría acabar en el cargo con el próximo gobernador? A principios de mayo había al menos cuatro candidatos inscritos para optar al puesto de vicegobernador en la Junta Electoral del Estado. ¿Quién se presenta? ¿Y quiénes ya estaban? Ana María Archila. Archila es cofundadora de la Organización de Derechos de los Inmigrantes Make the Road de Nueva York y se presenta junto con el candidato del Partido de las Familias Trabajadoras, Jumani Williams, un joven que contribuyó al desmantelamiento de la monetización de la policía de Nueva York y que tiene un aire comunitoide dentro del Partido Demócrata. La señora Archila se mudó a Estados Unidos desde Colombia a los 17 años y fue noticia nacional en el 2018 al enfrentarse al senador Jeff Flake dentro de un ascensor antes de la votación del Comité Judicial del Senado sobre el candidato a la Corte Suprema, Brett Cabanuts. Archila ya ha comenzado a recaudar fondos a partir de la noticia del arresto enviando un mensaje a sus partidarios por correo electrónico en el que decía que nuestros funcionarios electos deben estar sujetos al más alto estándar ético para preservar la confianza pública y que Benjamín ha violado ese pacto. En una entrevista con el periódico The City, Archila subrayó que quiere ser un modelo de responsabilidad para la gente normal con el objetivo de aliviar los, las presiones a las que se enfrenta centrándose en la vivienda asequible, el cuidado de los niños y el apoyo a las comunidades de inmigrantes. Esto es un cliché que todos los políticos usan. Todos nos quieren ayudar a los tuyorquinos pero a la hora de la verdad, solamente aparecen en época de campaña a buscar votos. En el tiempo sobrante, nadie ve a estos políticos más que figureando en el Canal 41, en el Canal 47 y en el peor y más aberrante de los casos en los medios dominicanos que solamente lo leen una diarreíta de ciudadanos dominicanos de Nueva York. Si fuera elegida Archila, sería la primera persona latina en el cargo Aportaría a la oficina del vicegobernador las perspectivas y las experiencias de personas que han sido relegadas a los márgenes. Ser la primera es bonito, pero ser la que marca la diferencia para la gente es realmente mucho más bonito. Es lo que ella ha dicho. Otro candidato es Antonio Delgado. Delgado Ganó su escaño en el Congreso en el Valle de Hudson en el 2018 Después de una calorada carrera contra el titular John Faso Un republicano Y ganó un segundo mandato en el 2020 El político criado en Snaptit Es la primera persona negra o hispana Que representa a un distrito del norte del estado en el Congreso Negra o hispana La gobernadora ha querido venderlo a la comunidad latina como un hispano que no lo es, tampoco es negro ojo una cuestión para investigar y analizar aparte de que el señor Delgado tampoco ha aportado nada al desarrollo social político, cultural y comercial del estado de Nueva York en una declaración el 3 de mayo Delgado dijo que los neoyorquinos merecen un vicegobernador que está trabajando día y noche para mejorar la vida de los trabajadores y sus familias se pregunta aquí por este señor y seguro que la gente le dice que no sabe quién es. En el norte del estado, en el sur, no importa. Todos queremos las mismas cosas. Seguridad, familia y oportunidades. Fue lo que él dijo. La clave es escuchar a los neoyorquinos de todas las clases sociales y luego ser su voz para conseguir el trabajo. Los miembros y patrocinadores. Es un abogado formado en Harvard. Casi todos están saliendo de Harvard. Solamente son titulares porque en la realidad son vagos consumados. Este hombre tuvo una breve carrera como artista de rap antes de trabajar como abogado en Nueva York. Se trasladó de Nueva Jersey a Rhinebeck antes de presentarse a su escaño en el Congreso, según informó en su momento el Albany Times Union. Delgado deja una vacante en un distrito del Congreso que ha sido duramente, durante mucho tiempo, un asiento oscilante, oscilante, como usted quiera, se espera que Hochul lo empuje, pero la Hochul no ha podido con ella. Ya lo llamó, lo marcó y es un candidato que va a terciar en los días por venir dentro de las primarias. Alison Espósito es otro candidato. Espósito es una ex subis de la Policía de Nueva York a la que el republicano Lee Seldin eligió como compañera de fórmula. Esta veterana de 24 años en el Departamento de Policía sirvió recientemente en la 70 Comisaría de Brooklyn. Según Politic New York, se retiró de ese puesto para presentarse como candidata en lo que ha informado el New York Post. Expósito compartió un mensaje en Twitter del GOP del estado de Nueva York que decía que Benjamín es corrupto y deshonesto por supuesto que encaja perfectamente con Kathy Hochul es hora de que los neoyorquinos le muestren la puerta a ambos Quedaría daría Dayana Reina? Dayana Reina es una vicepresidenta del distrito que sirvió bajo el mando del entonces presidenta del distrito de Brooklyn Eric Adams y es miembro del Consejo Municipal que representa partes de buswick Williamsburg y Riggerwood. Se presenta con el diputado demócrata de centro, Tom Sousy. Se recordará que tuvo muchos encontronazos y perjudicó a sectores la señora Reina y ahora quiere brindarse y presentarse como una hada madrina salvadora de los problemas acuciantes que tiene la comunidad olvidando el pasado que arrastra como política que no fue nada halagüeño para la comunidad hispana ella y Sousi emitieron un comunicado conjunto que decía que la acusación de Benjamín es también una acusación sobre la falta de experiencia y el mal juicio de Katy Hochul recuérdense que Katy Hochul es la gobernadora que se ha estado coqueteando con todo el mundo hasta el extremo de ir al Alto Manhattan a comer un plato típico dominicano que se llama bichuela con dulce. Cosa no común entre los americanos, por ella fue como política al fin engañada por el congresista que se ha vendido como la máxima autoridad dentro de los dominicanos, siendo incierto. Porque nada más hay que buscar las fotos en el Internet y los videos para ver en soledad y en solitario al congresista y lo demás funcionarios dominicanos porque la comunidad está de espalda a ellos porque ellos abandonaron a su gente pero retomemos el caso de Dayana Reina la candidatura de Sousi y Reina limpiará este lío corrupto dijeron ellos, por lo que en un encuentro reciente en el Alto Manhattan la dominicana expuso sobre la crisis futura laboral lo siguiente escuchemos tienen que tener una agenda que refleja los valores que estamos hablando, que necesitamos los cambios hoy día, no mañana, no después de otro tiroteo como lo ocurrió en Buffalo. Necesitamos ver de que las, los, los alumnos que se están graduando de una escuela secundaria que tenga un valor ese diploma, porque lo que estamos viendo es que son nuestros hijos graduándose con un diploma que no vale dos centavos. No van a encontrar trabajo porque le están enseñando menos de lo que es el grado supuestamente ya con sus enseñanzas para sobrevivir la realidad del, del mundo por, de, por delante. Estamos viendo que más personas están yendo a lo que es la cárcel. Un 66% no saben leer, ni escribir, ni hacer matemáticas. Cuando necesitamos ya aquellos en, un, en una, una generación preparada para tomar cargos de puestos de, de lo que es lo trabajos del futuro, no lo estamos preparando. Que si la ciencia en, la, en, en computadoras, que si lo, lo que es ingenieros en la ciencia de computadoras, que si es los electricistas, no todo el mundo va a ir a una escuela de universidad, pero si se gradúan de una escuela secundaria, que tengan la herramienta para poder seguir adelante y coger en la rama de ser electricista, porque tienen ya lo básico, la matemática, lo que es la lectura. Pero eso no es lo que estamos viendo. Y Estamos viendo que nuestros jóvenes están tomando más la calle que nunca. Ese es el mensaje que estamos tratando de despertar en el pueblo. Como vemos, todo puede suceder. Los observadores de la política señalan que la carrera está mucho más abierta tras la dimisión de Benjamín. Steiner dice que la acusación da una apertura. «Si yo fuera los otros candidatos a vicegobernador, me pondría las pilas», dijo, «porque ahora tienen una oportunidad». Una vez en el asiento del segundo al mando, las posibilidades de que un teniente consiga el puesto principal no son malas. Si la historia reciente sirve de guía, David Patterson y la propia Hochul consiguieron ese ascenso, pero no por elecciones, sino por dimisiones de gobernadores. Que se subraye esa parte. Todo lo que se te ocurra, ocurrirá, dijo Steiner. Sobre la política de Nueva York y todo lo que no hayas planteado también ocurrirá. Cerramos esta primera entrega de este podcast sobre lo que acontece en New York, que es otra cosa. Gracias, yo soy Bolívar Balcácer. Hasta el próximo sábado, amigos. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer en Eco News.